Muchos sabrán, no todo siempre es color de rosa. Son cosas que pasan y que son interesantes compartirlas con ustedes, como para que sepan también que todos cometen errores. Hola, ya estoy acá haciendo la fila en Gimpo Nuevamente me toca viajar por Gimpo Bueno, en realidad no tengo mayor opinión Es simplemente un aeropuerto y en fin, no sé por qué estoy grabando esto Bueno, bye voy a explicar por qué estoy usando mascarilla Y no es porque me crea idol Porque mucha gente hater puede decirlo Generalmente en los aviones viaja mucha gente que va enferma y no me quiero enfermar Y también se me ha vuelto súper costumbre Cuando viajo en avión porque, no sé Siento que el aire es como muy frío De las, las cabinas como que. ¿verdad? Así como que prefiero viajar viajar con mascarilla, es más higiénico entre comillas, obviamente no voy todo el viaje con esta misma, me la voy cambiando, así que eso, también les quiero aprovechar de mostrar mi bolso, porque la otra vez que viajé a Chile también se lo mostré, aunque no esté viajando a Chile, pero da igual, este es mi bolso este es el bolso del tour de Japón del Love Yourself in Japón, este bolso es súper grande, sirve como bolso de mano perfectamente y le colgué obviamente mi cookie le puse otro strap acá, tiene para alargarlo harto, Así que es re bueno, me gusta harto ah, Ahí, ahí, perfecto, bonito Perfecto, bonito, bonito, bonito Así que hoy día llegó la oportunidad de usarlo eh, Estoy usando unas chalas que me costaron 2 lucas en el billón Así que eso, pues chala de dos lucas y bolso de caro Mmm... Este viaje va a estar largo, porque además tengo que hacer una parada en Beijing Mi primera vez que viajo a China, así que no sé cómo vaya a estar eso No me dan ganas de vivir cuando pienso en eso, pero después cuando me acuerdo de que voy a ir al concierto Se me vuelve la gana, es como mágico, ¿no? Muy mágico Hoy vamos a fly con Air China mi primera vez con Air China, veamos qué tal resulta esto sí, Me olvidó contar también que uno de los beneficios que tenemos los, los chilenos con el pasaporte chileno es eh, tener la posibilidad de hacer escalas o transfers o layovers en algunas ciudades de China sin la necesidad de tener, de tener que tener visa ni certificado médico, ni vacunas, ni cosas así. Entonces, si no me equivoco, en México, Chile, Argentina y Brasil, los países que pueden hacer eso en China. Así que también es súper bueno porque hay aerolíneas que son muy baratas que hacen conexión, obviamente, en China. Entonces conviene mucho más preferir esas aerolíneas porque son más baratas y, y no tienes que preocuparte por el tema de la visa ni tener que pagar extra por tener una visa. Así que, ya saben, eh, esos cuatro países pueden estar en China por. 24, 48 y 144 horas eh, sin la necesidad de tener que pagar una visa así que investiguen bien antes de viajar y, y vean que si sí es posible venir a China aunque sea por unos 2 o 3 días sin la necesidad de tener una visa como, como ya dije decoré mi pasaporte con stickers de cookie. lo di todo igual yo super fan siempre eh, caché que se me perdió la billetera, no llevo ni siquiera una hora en China y ya se me perdió la billetera. Y así como que me quería jugar. Y no la encontraba. Y le pregunté a la niña del KFC, porque para variar gordo se me pierde en, una, en un restaurante de comida rápida. Y un niño había guardado y así como que oh, Amor eterno al niño, Dios mío santo oh. sé que en Asia está mal visto Que se hagan este tipo de cosas Pero como que le compré una torta al niño En el Starbucks y se la fui a dejar Porque realmente me salvó la vida eh, Todo mi dinero estaba ahí Todas mis tarjetas de crédito tarjeta estaban ahí Significa que no hubiese podido disfrutar El concierto, no hubiese podido llegar a Estados Unidos Con qué plata Así que eh, Le compré una torta y se la di y como que me dijo así como no no no no y yo así como weón sí por favor y me decía no no no y dije sí y como que se la pasé en las manos o sea como que le agarré las manos le puse la bolsa hice, hice que agarrar la bolsa la mala y salí corriendo y quedo así como oh bueno, qué chucha. Y, y al final me pedí un Ice americano Porque no tienen cinnamon Dolchelate en China Así que ¿qué Será A esperar hasta USA A ver qué pasa Bueno este es el avión De Air China Que me va a llevar a LA Supongo que ahí abajo En alguna parte Estará mi maleta Que vino desde Corea Así que Espero Lo suban al avión Hola a todos Luego de 12 horas de vuelo Desde Beijing Hasta Los Ángeles He llegado al fin Pero ahora voy a salir Y voy a conocer Durante estos días está Que dicen Que es una hermosa ciudad No lo sé Hasta ahora páñenme a ver Esta aventura Que no sé si en realidad Le interese tanto esto Como de Hablarle de mi experiencia Del viaje Que muchos van a querer ir Directo al grano del concierto Pero bueno Nunca está de más En un video Que se llame eh, Cosas que a nadie le interesa, Lo junto todo Y lo pongo ahí ¿Qué Es muy random que te pasan en el aeropuerto de Estados Unidos? Como ya eres chileno Pero que así Estudiando en Corea porque venía a Estados Unidos A ver a un grupo coreano Siento que, que viví en, en Corea Entonces, como dando mil explicaciones y al final dijo ay ah, ya ya. Sí, son súper cuáticos con las preguntas acá en Estados Unidos pero, pero bien, en realidad ningún problema bien con eso. Ya estamos acá en los Ángeles, básicamente estamos acá en Santa Mónica. Les voy a mostrar como algunos lugares de acá que son como obviamente los más característicos. Aquí estamos como en la entrada principal, como que se ve esta cosa como azul y ahora mira ya como que están los jueguitos y esas cosas. Y, y estoy aquí junto a mi guía turística, La Nata, que me ha ayudado mucho. La Nata ya tiene mucha experiencia viniendo acá a Los Ángeles y es su segunda casa, así que eh, estoy muy feliz de tenerte aquí conmigo. Y así que eso, pues vamos a dar una vuelta a cachar, ¿qué onda? ¿Qué tal es Santa Mónica? Estábamos acá paseando en Santa Mónica y de repente gritan así como Seba y yo así como, ¡ah! ¿Qué pasó? Y me encontré con tres seguidoras que también ven mis videos en mi canal. Así que presentense. Mi nombre es Priscila. Mi nombre es Victoria. Yo soy Caro. Sí, y fue como muy genial porque bueno, nos tomamos fotos, conversamos un rato porque sí. ellas también van a ir al concierto. ¡Sí! Así que andamos como acumulando energía Así que fue muy genial verla y conocerla acá ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Nos vamos a bye! ¡Ya nos vemos! Bye, ¡Bye! ¡Ay hay una foca! ¡Qué linda! Una foca Yo y mis familiares aquí nadando en el mar violamente Bueno llegamos hasta como el muelle más último que hay Estamos aquí con la nata tomándonos fotos estilo influencer y ya podrán ver en nuestro Instagram y eh, está muy lindo, realmente me recuerda mucho a Viña del Mar, fíjate tú, una ciudad que tenemos en Chile. Muy, muy Y muy, muy vergada, exactamente. Pero sé que está muy lindo y me encanta porque miren, la playa es muy grande, el clima está muy rico, creo que no puedo haber escogido mejor fecha para venir a eh, conocer Los Ángeles, mentira, venir a ver a Bikini. Pero se entiende, ¿verdad? Así que feliz, estoy súper feliz Este es un parque de diversiones que está aquí en Santa Mónica Y que vamos a venir en la noche porque supongo que con luces la noche se va a ver más bacán Vamos a comer en este restaurante donde BTS vino a como a comer O sea, como sacaron productos de acá y se pusieron a comer como acá en la calle Así que voy a ver si les puedo dejar las fotos Y vamos a ver qué tal resulta acá el restaurante Ya, acá está la hamburguesa que pedimos Bastante simple, tomate, queso americano, lechuga Así que la vamos a probar rico. Vamos camino al estadio porque nos dimos cuenta De que eh, hay venta de merch anticipada Entonces vamos a ir a comprar el merch de manera anticipada Pero así no tiene que hacer una fila La cosa es que pasamos por un Starbucks Que se llama como drive-thru Donde uno eh, pasa así como esto auto Mac Como que hay, como que tú le dices a la niña lo que querías Después pagáis en otro lado y te lo pasan Y te va en el auto con la cuestión entonces estamos haciendo eso en este momento y fue todo muy mágico porque la nata pidió su ice caramel macchiato y yo pedí mi ice americano pero le pedí que le pusiera como pumps de, de cinnamon y ahora vamos a esperar cómo resulta esto cosas muy novedosas que yo no estoy acostumbrado a ver pero como que muy bien día viernes y comienza la aventura porque llegamos al Rose Bowl porque hay preventa de merchandising quiere decir que el día antes para que no quede la cagada como pasa siempre en el merchandising se abrió la venta oficial no es verdad es verdad un y, día antes y eh, tú qué te quieres comprar yo quiero la polera negra pero la oficial, no estas cosas que hicieron aquí en América sí porque mira esta, esta, esta aquí. esa de ahí lo que pasa es que hay como algo raro que hemos estado viendo, de que hay como dos tipos de merchandising uno que, o sea, los dos son oficiales pero uno se nota mucho que está como hecho acá y otro que se nota que está hecho en Corea y nosotros queremos que está hecho en Corea y que como se nota es todo americano ¿Como en Chile? Eh, claro Y esto es en lo, sí, eso es como lo más... Muy poquito, lo más parecido al oficial Así que eso es lo que queremos eh, Ya está haciendo un poco de frío así que Qué mejor excusa para comprarme un polerón eh, Que con el frío que hace A ver qué más les puedo contar eh, Los premium photos son diferentes A los de Love Yourself eh, en, en Seúl Así que eso es algo diferente Los mini flag es lo mismo eh, los Wings, si no me equivoco también son nuevos um, Hay un Garland que tampoco lo había visto La shopping bag es la misma Solo que esta vez dice Speak Yourself En vez de Love Yourself Y hay un Premium Frame Set Pero estoy seguro que este no salió para Love Yourself No porque ahí eran esas como mini carpetita. carpetitas Eran mini carpetitas sí. que eran como 3D Pero las cubos son las mismas Entonces yo creo que vamos a comprar la de Namjoon con Jungkook Que esta que está aquí Muéstrate, muéstrate. Esa que está ahí. Y encuentro súper bueno porque como me vengo bajando del avión hoy día eh, y no he dormido nada, sería bueno tener el merchandising listo para mañana solamente llegar y dormir como una persona decente y no tener que acampar. Ahí atrás está la entradita, mira. Ya. Sí, ahí atrás. Ahí atrás. Y lo bueno es que la fila es súper rápida Entonces como que en realidad llevamos como solamente 10 minutos Y ya vamos a llegar casi No, como en Corea que eran como 10 horas 16, Toma. yo estuve 16 sí. Así que eh, me gusta por ahora el sistema que tienen acá Así que muy bien por eso Les voy a contar un pequeño problema que tuve No es problema, pero es como algo que me dio mucha lata Me di cuenta que este polerón venía con un detalle que es como un colgante un gancho que debiese haber tenido acá abajo y no lo trae entonces fui como a preguntarle y muchos de ustedes lo vieron en un live que estaba haciendo porque justo hice el live y estaba reclamando y le fui a preguntar al staff como de acá de América, de Estados Unidos, como qué onda es la cuestión, y la única, la única respuesta que me decían, o sea, de hecho fue el, el, el yo el, quiero pensar que fue el tipo me dijo así como, ay, seguramente se equivocaron en imprimirlo en alguna parte en Chino, qué sé yo, onda hacen estas cuestiones y como que sal no salió, así que no te preocupes. Yo así como, bueno, well, ¿cómo no me querés que me preocupe? Si compré un producto que se supone que tiene que venir con esta cosa, dame una explicación por lo menos, y si tú no me puedes dar una explicación, dime con quién puedo hablar para que me dé una explicación y saber el por qué, ¿cachai? Ni siquiera. Quería que me devolvieran la plata, porque el polerón me gusta, ¿cachai? Porque es lo oficial del tour, etcétera, pero quiero saber por qué no tiene ese detalle Ya, yeah. y el tipo me dijo así como, ay, es que en realidad, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, ¿está sudado el polerón y todo? Y onda, eh, ¿puede diferir en la foto? Le dije, sí, puede diferir quizá el color o, o algo así, pero no los detalles que se supone que debiese tener el polerón Y va y me dice así como, ah, sé que no tengo idea y todo. Fue súper, súper, súper pesado Entonces después yo me acerqué a hablar con un coreano que es de Gita, así como alguien que, que trabaja con, directamente con la empresa. Y les pregunté, pues, así como en coreano, todo esto, así como, oye, ¿sabéis qué? Eh, tuve este problema, eh, dice que viene con este detalle y todo, pero no lo trae y todo. Me dice, oye, oh, sí, mira, te pido muchas disculpas. Me dijo, hubo un, hubo un error en la impresión del papel y cuando se imprimió el papel, tendría que haber. El, el papelito como el flyer donde promocionan todos los productos no debería haber tenido el ganchito porque el ganchito no está disponible y yo así como, ah, ya está bien entonces fue problema como de la impresión del papel pero eso era lo que yo quería escuchar básicamente no era como que no es la respuesta como que la que me dio este otro niño que era como ah, no sé, ya no salió la cuestión el la se te cayó, como que fue súper pesado pero en cambio el, el otro el otro chico que era coreano como que me, me supo explicar yo entendí y no tuve ningún problema porque sé que esas cosas pueden pasar así que está todo bien, no hay ningún problema pero se los quería comentar porque como muchos sabrán, no todo siempre es color de rosa entonces también hay algunos problemas que uno tiene que... Eh, no son problemas tampoco, son detalles ¿cachai? pero son cosas que pasan y que son interesantes compartirlas con ustedes, como para que sepan también que todos cometen errores así que eso, igual feliz con mi bolerón, pero hubiese, me hubiese gustado que tuviera el detalle, porque era muy bacán el detalle era como un ganchito que tendría que haber ido acá pero bueno, es lo que hay, no importa <risa> Oh, estoy en medio No, no, mi canción favorita